Yo formo parte de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos Con y bueno muy brevemente les puedo comentar que Alcohólicos Anónimos nace en Estados Unidos en 1935, específicamente en la ciudad de Akron, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Dos individuos que se dieron cuenta que tenían problemas con su forma de beber, uno de ellos de nombre Bill Wilson y el otro un doctor, el doctor Robert, así lo conocemos o normalmente decimos el doctor Bob, se reunieron a platicar y se dieron cuenta que después de cinco horas de plática no habían bebido, que se les había ido momentáneamente esa obsesión por beber. Ahí es donde nosotros eh, conocemos como el nacimiento formal de esta comunidad de Estados Unidos de 1935. Y de ahí a la fecha, al día de hoy, bueno pues este programa ha mostrado sus beneficios a lo largo del tiempo, ha perdurado en el tiempo y ha mostrado ser un método alternativo para el tratamiento de la enfermedad de alcoholismo. Ese mensaje llega aquí en México y se, se va difundiendo y a todo lo largo del mundo. Hay presencia de doble A en, en todo el, el mundo y México no es la excepción donde existen grupos de alcohólicos armados. Doble A da informaciones a veces en las clínicas, en los centros de salud, en los hospitales va a diversos lugares donde hay, hay personas que no tienen problemas con su forma de beber, pero les informa, y entonces una esposa en un hospital o en un centro de salud puede escuchar la información y ya puede decir, es que creo que mi esposo tiene problemas con su forma de beber, y le, y le vamos a regalar un tríptico, un folleto, donde van a venir algunos números telefónicos, y ahí puede pedir orientación, o le puede regalar ese folleto, ese tríptico a la persona y decirle, mira, aquí hay un lugar donde donde te pueden ayudar los servicios son totalmente gratuitos no se cobran, no hay ninguna cooperación lo único que desea AA es mantener nuestras puertas abiertas y ofrecer una alternativa porque no, esto no es la solución completa AA nunca ha creído que es la panacea para el alcoholismo simplemente es una alternativa de solución y es así como hombre o mujer puede acercarse un grupo a, a ver si es que pues de alguna manera puede obtener una alternativa de solución a su problemas de, de consumo de alcohol. Solamente la persona solamente la persona puede decidir si es alcohólico o no. Nosotros simplemente hablamos de nuestra experiencia, de lo que a nosotros nos aconteció, pero nosotros no tenemos la facultad ni nos atrevemos a decir que alguien es alcohólico. Hay estereotipos. ¿Qué estereotipo es el del alcohólico? Bueno, aquella, aquella persona que ya está en estado de indigencia, que anda vagando, que se queda abajo de los puentes. Ese sí es un alcohólico. Dicen, yo no, pues yo todavía trabajo, yo cumplo con mis responsabilidades. No, yo, yo me visto bien, tengo mi familia, tengo mi, mi, mi carro. Sí, pero si ya tiene problemas con su forma de beber, en cualquier aspecto de su vida, sería bueno que buscara ayuda. A, a Nuestro programa de recuperación es, es muy, muy interesante, porque obviamente... Las personas pueden decir, bueno, está Alcohólicos Anónimos, es una alternativa, tengo problemas con mi forma de beber, así es, la alternativa que conozco es AA, ¿qué es lo que hacen para dejar de beber? No? ¿Qué es lo que realmente a la persona le interesa? ¿Qué tengo que hacer para dejar de beber? Bueno, cuando alguien se acerca a un grupo de a le vamos a dar información. Primero que nada, bueno, yo pertenezco a Alcohólicos Anónimos ficción México, somos una agrupación que funciona todo el país somos grupos donde nos reunimos hora y media, eh, según cada grupo define su horario, pero generalmente sesionamos diario, en un, en un horario puede ser de 7 a 8 y media, de 8 a 9 y media, de manera voluntaria, y la persona o nosotros asistimos de forma voluntaria, no hay nada a la fuerza, no nos llevan a la fuerza, no estamos en contra de nuestra voluntad, no estamos encerrados, no es asistencia voluntaria, una hora y media diario o terciado, dependiendo del grupo. no es, es así como funcionamos, todo de manera voluntaria. Nos hemos dado cuenta que lo forzado a veces no funciona, pero bueno, nosotros así funcionamos. Cuando esta persona llega al grupo se le da una información, que hace nuestra agrupación, lo que te comentaba un poquito más explícito sobre la parte de quién es un alcohólico, las características, los rasgos y el método de recuperación es que y hacemos para dejar de beber. ¿Cómo le hacemos? Entonces tenemos un programa que consta de 12 pasos de recuperación. 12 pasos que se nos sugiere que vayamos practicando de manera paulatina. No son pasos que se tengan que practicar de manera rápida. No hay un tiempo límite, no hay un, un, un tiempo requisito. Es en base el propio individuo. Son 12 pasos que, que se nos dejó como método de recuperación que te puedo explicar o te puedo resumir en cinco puntos elementales o fundamentales. El primero de ellos es que, la aceptación. La persona que llega a un grupo solicitando información o que tiene problemas con su forma de y llega a un grupo, lo primero que se le informa y se le pide es que es tiene que aceptar su problema. Si él considera que tiene un problema, lo tiene que aceptar. Ese es, yo creo que no solamente para el alcoholismo, sino para cualquier problema en la vida. Primero hay que aceptar que se tiene un problema. Entonces, el primer paso para el proceso de recuperación es aceptar. Si no se acepta, va a haber reservas si el individuo, hombre o mujer, está en el grupo y diciendo es que yo no sé, es que yo no sé es que yo no sé si soy alcohólico o no es que yo no sé difícilmente va a encontrar un periodo prolongado de, de sobriedad entonces, el primer paso es eh, la aceptación que se acepte eh, en el interior de fondo que se tiene un problema posteriormente eh, empezamos a analizar nuestra personalidad Empezamos a darnos cuenta, en base a lo que escuchamos y lo que vamos leyendo en nuestro programa, en, nuestro, en nuestros libros, hay que analizar nuestra personalidad, por qué debemos. Generalmente traemos problemas desde la niñez, en la niñez fue donde se nos fue formando nuestra personalidad. Hay problemas, familias disfuncionales, este, padres ausentes o padres sobreprotectores, porque no, no hay un, un rango, un rasgo común. Tenemos que analizar esa parte y tenemos que platicarlo, tenemos que sacarlo, tenemos que eh, contarlo con nuestros compañeros. ¿sí? Hay cosas que decimos nosotros los seres humanos. Esto, es, esto nadie nunca lo va a saber. Esto me lo voy a llevar hasta que no muera. Hechos que nos suceden en la vida que pueden ser vergonzosos. Bueno, pues generalmente esos hechos se tienen que platicar con una persona de confianza, alguien de mucha confianza dentro de doble, para que te liberes. Para que dejes de, de cargar con, con esas cosas. Entonces, ese análisis de la personalidad no tiene que analizarse y platicar, lo que decimos catarsis, hablar de nuestras emociones, que sentimos. Posteriormente, viene este, un punto que se llama restablecimiento de las relaciones personales. O sea, tenemos que restablecer nuestras relaciones interpersonales. El alcohólico generalmente daña, daña a su familia daña a sus amigos, daña a sus círculos más cercanos en su trabajo. Sí, generalmente el alcohólico es una persona muy ex, muy eficiente en su trabajo, pero el consumo de alcohol pues tiene faltas, puede provocar pérdidas, errores, accidentes. En una familia, bueno, pues puede volverse un ser ausente, un ser neurótico, un ser que causa miedo, Tiene que empezar a restablecer sus relaciones personales ¿sí? con su familia con su círculo cercano, poco a poco, poco a poco, ir restableciendo esas relaciones interpersonales tanto con su familia con sus círculos sociales, ¿no? a donde pertenezca, los roles que él tenga. Después, nos piden que empecemos a tener una dependencia de un poder superior o factor X. Este punto es, es, es importante porque en AA o en AA no tiene un carácter religioso. Aunque nosotros... Dentro de nuestra agrupación podemos hablar, o utilizar la palabra Dios, nosotros no tenemos un carácter religioso. Si hay gente que no cree en Dios, es bienvenida. Si hay gente que tiene problemas con las creencias, bienvenida. ¿no? Nosotros no, no profesamos ningún tipo de religión, ni damos, ni nada, Simplemente se nos pide, fíjate lo, lo interesante de este punto, que creemos en algo superior a nosotros. ¿Por qué? Porque con nuestros recursos... Porque el alcohólico con su inteligencia, su fuerza física, su capacidad intelectual, con su dinero, no pudo dejar de beber. No tuvo el poder para hacerlo. El día de hoy se pide que se crea en algo superior a él. ¿Y qué puede ser superior a él? El grupo de A, Esos hombres que están ahí reunidos que han dejado de beber. Entonces, ellos han logrado lo que yo no pude hacer, aún con lo que te comenté, con todos esos recursos como hombre. Entonces, creen ellos, creen ellos, ellos te van a ayudar. A, a, a, a superar o a, pero no a superar, a empezarte a recuperar de la enfermedad del alcoholismo. Entonces tienes que empezar a creer en un, en un poder superior o factor X y posteriormente, ya de la estancia, pues tú puedes definir si vas a empezar a creer en, en un Dios del universo, en un Dios de la naturaleza, como tú lo consigas. Aquí no hay nada de que hablamos de un Dios en particular. Si lo quieres y si no lo quieres, tampoco se te va a olvidar. Simplemente que creas que algo superior a ti te va a ayudar, te puede auxiliar. Y el último punto que hacemos nosotros es transmitir el mensaje, directa o indirectamente. ¿Qué significa indirectamente? el día de hoy tú me estás dando esta oportunidad que te agradezco, antes que nada es un privilegio que puede hacer ya sea para un colegio co de escuela o que alguien escuche. Entonces, yo estoy dando un punto de vista y entonces alguien me va a escuchar y alguien puede decir, ah, eso me pareció interesante, le voy a comentar a mi cuñado, a mi, a mi hermano a mi papá, es difícil aceptar que se tiene ese problema en casa pero se puede, Este esta entrevista puede ser un conducto para que alguien le lleve a otra persona el mensaje esa es la manera indirecta o cuando nosotros informamos en unas clínicas las personas que están Sentadas en las clínicas, reciben información y esas personas son conducto para llevárselo a quien tiene problemas con su forma de ver. O de manera directa, nosotros los alcohólicos tenemos ese privilegio de poder entrar a los hospitales con las personas que están encamadas, ¿sí? aquellas personas que sufrieron un accidente, que llegaron en un estado de obridad, en una convulsión alcohólica, o aquellas personas que están recluidas en un centro, en un cerezo, en un cerecio, en una en una. En un centro de administrativo de paso que los agarraron en el estado de debilidad. Tenemos la oportunidad de asistir también a las preceptorías juveniles, donde les pasamos directamente el mensaje a aquellas personas que, que si tienen, o creemos que tienen problemas con su forma de ver. Entonces, es así como se transmite el mensaje de manera indirecta o de manera directa. Y ese es el último punto. Nosotros, como alcohólicos, tenemos que pasar el este mensaje para que. Aseguremos no beber. Esos son los cinco puntos que te puedo... o sea, el programa de 12 pasos Ajá. te lo puedo resumir en estos cinco puntos que te dije. Gracias.